Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del ciclo Teatro Comunitario en tiempos de COVID-19 que hacemos con Lola Proaño Gómez, Camila Mercado y quien les habla, Clarisa Fernández. En esta oportunidad vamos a estar charlando con el Grupo de Teatro Comunitario Sin Telón. Es un grupo que nació en el año 2017 en las calles de Abasto y Amagro, en la ciudad de Buenos Aires. Está conformado por aproximadamente 20 vecinos y vecinas de distintas edades Cintelón es un proyecto que fomenta la integración barrial estimulada a través de la formación artística de los vecinos y las vecinas y los espacios de encuentro donde ellos se retransforman y también su entorno a través del juego y la creación de mitos barriales. El grupo suele ensayar en el Centro Sociocultural Archibrazo y en la Plaza Almagro. En estos años de historia estrenaron la obra El Mercado Olvidado con dos años de funciones en el espacio público Plaza Almagro y con intervenciones de recortes de la obra en cortes de calle como en la toma de Almagro o Museo Vivo en el Museo Carlos Gardel, en el Festival Efímero de Teatro Independiente y el FIBA. Bueno, hoy vamos a estar hablando con Agustín Clusellas, que es docente de teatro recibido en Andamio 90 y siguió sus estudios en Teatro Callejero y la Comedia del Arte. Es actor y director y es el director de el Grupo Sin Telón. Agustín, al Ciclo de Teatro Comunitario en tiempos de COVID-19. Es un gusto tenerte con nosotras. Buenas. Bueno, muchas gracias eh, por la invitación eh, a ustedes. Eh, muy contento eh, de poder eh, cerrar el año con esta entrevista. Así que, muchas gracias. Sí, Agustín, nosotras también te damos, te damos la bienvenida y nos encanta poder conversar contigo. Eh, queríamos que nos cuentes un poquito sobre el espacio en que ensayan. Sabemos que su lugar de encuentro es el Centro Sociocultural Archibrazo. Eh, en tiempo de pandemia, desde que empezó la pandemia, ¿ustedes siguen conectados con el lugar? ¿O cómo se ha mantenido o no ese vínculo en estos meses del distanciamiento social? De aislamiento y luego de distanciamiento. Bueno, eh, arranco un poco cómo es... Eh... Yendo para atrás, cómo es el vínculo con el Archibraso. Eh, yo soy parte de, yo, bueno, de Cintelón y también de la cooperativa, es una cooperativa, el Centro Cultural Archibraso, eh, que ya hace más de 10 años y que está, y trabaja eso, socioculturalmente, con el barrio, de distintas maneras. Eh, y siempre veníamos trabajando con el barrio a través de lo lúdico, de cortes de calle, donde se hacían... Eh, juegos callejeros, festivales, eh, ollas populares, y, y, nos, y ahí hoy un grupo de docentes, y yo como docente de teatro, más las inquietudes que nos traía el barrio, eh, así hace cuatro años nace la necesidad del grupo de teatro comunitario dentro del espacio del archibrazo eh, Una necesidad de los vecinos de poder contar lo que estaba pasando en el barrio. Eh, y entonces ahí se une como esa pata a lo comunitario, a, los, a lo sociocultural eh, del Centro Cultural. Eh, son, digamos, hermanos, hermanas, eh, Cintelón y el Archibraso. Eh, las gestiones son diferentes, pero igual el espacio donde ensayamos es nuestra casa, el Archibraso, donde estamos ahí todos los sábados. Obviamente eh, vamos al espacio público, nosotros a la Plaza Almagro vamos intercalando para no perder eh, el contacto con los vecinos y las vecinas, porque si nos metemos puertas para adentro ya eh, no nos mostramos. Aparte el Archi tiene una dificultad que es pasillo para adentro y, y no se ve lo que sucede adentro. Entonces eh, para estar activos con el barrio y poder seguir vinculándonos y aparte por un tema de objetivo de grupo en el espacio público, salimos a la calle. Pero bueno, nuestra casa, en el, cuando, cuando llueve, con el frío, o cuando hay que trabajar cosas específicas o arreglar escenografía, es el Archibrazo. Este año, eh, la verdad que, frente a la pandemia, eh, nuestra primera conexión fue a través de la virtualidad. El Archibrazo, eh, nada, se siguió moviendo. Eh, nosotros nos seguimos juntando, pero el archigraso se siguió moviendo de otras formas, eh, al no poder hacer, activar artísticamente, eh, como muchos centros culturales, se transformó en, en un nodo de consumo, un lugar donde se vendían verduras agro agroecológicas, eh, se potenció en la parte de comida para poder eh, pagar los gastos y a los trabajadores. Eh, desde ese lugar eh, también el vínculo fue en el invierno cuando se veía el frío eh, con el grupo de teatro comunitario, a pesar de que no, no era nuestro rol. Nuestro rol es poder transformar desde el arte. Pero decidimos, eh, frente a la crisis y a la necesidad del barrio, crear una olla popular. Junto, se creó junto a Cintelón y al Archibrazo en el espacio físico eh, para la gente que más necesitaba. Eh, bueno, y hoy, mañana es la última olla, porque ya creemos que es... Nada, no, no era nuestro rol, fue en un momento de crisis que se hizo. Nosotros no nos dedicamos a eso, como ayudamos a través del arte. Eh, pero bueno, frente a la crisis se hizo eso. Esa fue nuestra manera de vincularnos en la pandemia y con el, con el lugar físico, ¿no? Eh, eh, con el grupo, nunca nos dejamos de ver virtualmente. Eh, el grupo iba y colaboraba y, y, y compraba eh, cosas en el lugar eh, y con lo que respecta ahora que se abrió un poco más, la verdad que todavía no, no, no nos hemos juntado en el espacio todos, eh, no es un espacio tampoco tan grande y al hacer 20 eh, habría que hacer grupos, habría que ver cómo nos, cómo nos manejamos eh, eh, porque bah, no es un espacio muy grande a nivel abierto, ¿no? Eh, hay un gran salón cerrado, eh, entonces habría que pensar esa vuelta para juntarnos eh, eso. Pero bueno, ese es nuestro vínculo eh, en pandemia. Eh, fue siempre apoyar los eventos del archigrazo que hacía de manera virtual o Cintelón iba organizando. Eh, como esa fue nuestra conexión desde, con el espacio físico. Eh, Agustín, eh, se, por lo que cuentas entiendo entonces que ustedes, eh, las actividades propiamente dichas del teatro comunitario en ese espacio se suspendieron y más bien pasaron a colaborar con otro tipo de actividades más de colaboración con la comunidad. Es así. Exactamente, sí, sí, sí, sí. Las actividades, ensayos, todo se dieron de manera virtual y también eh, por un tema de decisión, digo, se, también se decidió cerrar el año como se empezó, de manera virtual, después por ahí se generó un encuentro, pero los ensayos eso eh, todos fueron de manera virtual. El espacio fue como decís, eh, se colaboró de otra forma con el espacio. Bien, Agustín, bueno, eh, un gusto conocerte y tenerte acá con nosotras. Eh, bueno, eh, un poco te iba a preguntar por esto que ya estabas como anunciándonos, eh, queríamos saber un poco cómo fue este año, cómo fueron eh, esos encuentros virtuales que vos eh, ya un poco nos adelantaste que estuvieron teniendo, eh, cómo hicieron, digamos, para mantener o para sostener estos vínculos eh, afectivos dentro del grupo eh, y cómo se llevaron con la tecnología, ¿no? Que, bueno, fue un, un o como otra forma de descubrirla este año. Eh, qué, ¿Qué ventajas y desventajas se encontraron? Son varias preguntas, pero bueno, vamos, vamos de a poco como si nos querés contar un poco qué estuvieron haciendo dale, en, los, dale. en estos ensayos. Eh, sí, parece como si hubiera sido 10 años en uno, ¿no? Pasaron tantas cosas, eh, <ríe> muy cargado. Eh. Y lo primero que hicimos nosotros eh, fue una resistencia y transformarnos. Eh, nada Nos agarró, bueno, en marzo, como nos agarró todos, eh, como la mayoría de los grupos de teatro comunitario que escuchaba y conversamos en la red, solo pudimos hacer un ensayo 2 dos, porque la mayoría arrancamos en marzo o fines de febrero. Entonces, nada más se llegó a hacer un ensayo 2 dos eh, en la plaza. Un año donde nosotros, dentro de todos somos, somos jovencitos, teníamos cuatro años, habíamos hecho una, una clase abierta, una difusión eh, grande y se habían acercado, la verdad que, eh, bastantes vecinos, aparte de los 20 que somos, a esa primera clase. Así que mucha expectativa con respecto a este año, de que se sumara más gente. Eh, y bueno, nos agarró la pandemia. Eh, obviamente, toda esa gente que... Fue a la plaza, eh, no, la, no la pudimos contener. Lo que se generó fue priorizar el grupo, la gente que estaba, eh, porque también era una cuestión conocerse con alguien que, no, estaba, que no, no, no nos conocíamos desde la virtualidad. Entonces fue como mantener el grupo, saber cómo estaba. Las primeras actividades fueron simplemente de dramaturgia por WhatsApp, o dramaturgia o juegos... O juegos desde la casa optó por WhatsApp. Después un primer objetivo que nos llegó, eh, que estuvo lindo, que fue todo un trabajo también desde el WhatsApp, de filmarse cada uno, fue un trabajo de, por el Día de la Memoria, eh, el 24 de marzo, eh, cada una de sus casas pudimos filmar algo, se hizo un texto en común, colectivo, y, y con eso hicimos la primera creación de la virtualidad. Eh, eso también eh, potenció a los que estaban afuera a poder sumarse eh, a que haya un objetivo digo para, concreto eh, porque muchos sentían que, bueno, no sé qué hacer de la virtualidad, no, no sabían cómo, cómo conectarse y el objetivo nada, dio como ahí eh, también la unión de grupo que yo creo que también eso pasa eh, en sí, cuando no hay pandemia, no digo como el otro comunitario, sino si no se presenta una obra, sino que en puro laboratorio y experimentación. Entonces yo creo que, bueno, eh, los objetivos dieron así una, una unión al grupo, una concreción. Eh, después del WhatsApp pasamos al Zoom, tenemos muchas personas mayores, nosotros, eh, de 60 años, y... Un grupo muy heterogéneo donde hay jóvenes, pero también hay muchas personas mayores. Entonces fue un desafío pasar ahí. De los 20 compañeros, quedamos 13 eh, activos en la virtualidad. Hoy seguimos siendo 13, 14. Eh, y bueno, pasamos al Zoom. Y nada, y las ventajas y desventajas de eso fue eh, primero la pérdida. Vincular del cuerpo, lo que todos sabemos. Pero bueno, también fue el verse a los ojos, ¿no? De pasar al WhatsApp, de leernos al verse a los ojos, eh, eso fue bastante fuerte, eh, como bastante movilizador. Eh, poder abrazarse de los ojos sería la metáfora, ¿no? Eh, poder contenerse desde ahí, eh, como, como fue muy lindo. Eh, el. El decir, che, ¿por qué no estás en el Zoom? Bueno, empezó a aparecer todo eso. Hay una cosa del WhatsApp que es como, bueno, estamos todos y no sabemos quién estás, ¿no? Eh, entonces el Zoom nos dio eso, ¿no? El poder mirarse a los ojos. Costó, costó era... Eh, nosotros nos juntamos una vez por semana solamente. Entonces era tomarse el tiempo primero de que... Eh, hay clases donde duraban, donde ayudábamos a los compas a conectarse. Eh, donde fue un aprendizaje de eso y una vez que se estableció eso empezamos a investigar vimos probar digo, empezamos a probar técnicas teatrales a empezar a poner el cuerpo vimos que, no, que aprendíamos cosas pero tampoco funcionaba que había, una necesi había otra necesidad eh, empezamos a explorar desde la dramaturgia también desde el Zoom eh, hasta que volvió de vuelta el objetivo y... y Decidimos, dijimos, bueno, hacer teatro por Zoom no es teatro, pero bueno, vamos a, a, a investigar, a hacer algo comunitario entre todos. Y salió eso, salió una obra virtual para Julio, que hicimos, con historias del barrio, con personajes del barrio. Y creo que sí, que no fue teatro, pero no fue teatro comunitario. Pero el haber eh, estado creando algo colectivamente, comunitariamente, eh, se generó algo comunitario eh, de eso. Eh, y eso fue muy lindo, hicimos varias ahí funciones. Eh, y vino, no, vino gente, también nos conoció. Se generó esto, nos, un espacio de, después de las funciones, de preguntarnos si, no sé, al estar en contacto siempre con el barrio, eh, de... Si sí era elitista este tipo de teatro, porque hay gente que por ahí no tiene la posibilidad de intervenir, ¿no? no tiene esto. Entonces, ¿cómo hacíamos para acercarnos al vecino que no tenía Zoom? Entonces, en ese sentido, eh, es como... Difundíamos, difundíamos por las calles, siempre tirando carteles nuestros, como que estábamos presentes, como a la par del Zoom. Eh, y después fuimos, eh, aprovechamos el tiempo de virtualidad esto mismo, a repensarnos, repensarnos quiénes somos, eh, repensarnos qué es el teatro comunitario, eh, repensarnos lo que habíamos hecho, eh, a poder pensar eh, el año pasado estrenamos nuestra primera obra y este año nada empezamos a investigar sobre nuestra segunda obra, pero también eh, el proceso de investigación al principio estuvo bueno pero después empezó a, a decantar que había una necesidad de, de salir un poco empezó a empezar a pesar la pantalla y entonces vuelve de vuelta el objetivo de, de poder mostrar algo de poder de, de la creación más que la investigación eh, la investigación estuvo buenísima nos tomamos un tiempo para investigar distintos agentes del barrio eh, distintas estamos investigando un parque que fue recuperado por, los, por vecinos y vecinas de ahí, de Balvanera, que se llama el Parque de la Estación. Eh, estuvimos investigando un poco de esa historia, pero como decía, luego había una necesidad de la creación, y entonces ahí es donde nace el, un radioteatro que vamos a presentar este fin de semana. Eh, bueno, eso fue un poco el proceso creativo. No sé si me olvidé algo de las preguntas que había bastante... No, no, está, está buenísimo. Eh, me surgen, obviamente, un montón de preguntas para, para hacer. Eh, una, Vos en, en mencionaste un momento que in, en un momento intentaron hacer como una investigación con distintas técnicas teatrales, puede ser. Eh, eso vieron que no, no estaba teniendo mucho como que no era algo, algo que les, les veía les en este contexto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué técnicas que estuvieron, que intentaron, que fueron investigando? Y en realidad no es que no, no funcionó, eh, fue un momento de la pandemia, creo que hubo distintas etapas eh, que se transitaron, hubo un momento donde el encierro se sentía más y había más liberación del cuerpo, eh, ese trabajo de investigación, Después nos llevó a lo que es la obra, porque fue un trabajo también de investigación de personajes. Eh, pero sí, las técnicas que se usaron ahí fue... Eh, dimos, aprovechamos para trabajar el lenguaje del clown, apro aprovechamos para trabajar el lenguaje del teatro corporal a través del eco eh, el trabajo con objetos ¿no? que teníamos en nuestras casas. Distintos. Trabajamos mucho el trabajo de objetos, objeto imaginario, el objeto concreto de la transformación que teníamos en nuestras casas. Eh, hicimos toda una investigación de distintos puntos de ese lado, del teatro físico, del teatro eh, más de del, del clown, eh, del circo, eh, para, y todo esto siempre atravesado con el juego, ¿no? Eh, con el juego para que pueda llegar también más para el vecino y la vecina, eh, actor y actriz. Eh, yo creo que ese proceso decantó lo que es la obra después. Lo que pasó es que fue en un momento, eh, claro. después eso se quiso hacer más adelante y no funcionaba. Ya eh, la gente, el vecino y la vecina no querían como eh, ponerse eh, a mover el cuerpo detrás de cámara, sino que quería poder hacer algo más concreto eh, a través de la investigación. Entiendo. Sí. Claro. Agustín. Hablaste en un momentito sobre que habían hecho una actividad que tenía que ver con, eh, no sé si ensayar, aprender o armar dramaturgia. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Sí. Eh, bueno, nació lo que se creó. Fue más bien, hicimos cartas. Cartas que les regalábamos al barrio. Eh, cartas que decíamos que nos estaban pasando. Eh, hicimos muchos eh, laburos colectivos de eh, buscar frases del barrio, buscar cosas que nos estaban pasando, completar el, el trabajo del otro. Y también lo que se hizo a nivel dramaturgia, que me olvidé de decir antes, es eh, el laburo con la música. El no poder, al no poder cantar todos juntos, se buscó una investigación de laburo de letras. Eh, desde la poesía. ¿no? Eh, ahí con los músicos y las músicas eh, lo, que, lo que generamos fue eso, poder escribir qué nos estaba todo lo que salía era más bien material de lo que qué nos estaba pasando en pandemia. Salieron poemas sobre los miedos, salieron poemas de cómo eh, colaborar con el barrio, salieron distintos poemas que quedaron ahí, los tenemos como material, ninguno de los eh, lo, eh, se expuso. Eh, sí, en realidad hay dos de esas canciones que se elaboraron a través de la dramaturgia Que después los músicos la grabaron y estuvieron dentro de la obra eh, Obviamente no se pudo lograr el trabajo eh, de distintas voces de los vecinos y las vecinas Los que cantan en esas canciones eh, son los músicos eh, Pero bueno, era la esencia de lo que está ahí eh, eso con respecto sí, a la dramaturgia y después, eh, y después dejamos eh, todo el trabajo de investigación que abordamos sobre la segunda obra, también lo abordamos al lado desde las cartas siempre la consigna de este año como fue como volver a la carta, a la carta como elemento eh, más allá del chat ¿no? y de la escritura que estábamos acostumbrados al whatsapp, de poder escribir en un papel eh, que nos pasaba Volver a ese viejo recuerdo de, de la carta. Y agregar, a pesar de que Dios, no nos corresponde a la dramaturgia, pero estamos ahí. También en la virtualidad lo que estuvimos haciendo, que ahora que me acordaba con los músicos. Eh, ahora que se abrió un poco más, que también tiene que ver con el vínculo con el espacio. Eh, la semana pasada eh, hicimos la filmación, un streaming de la banda de Cintelón de Música. Eh, en el mismo archibrazo, eh, se la filmó, eh, hicimos el, el lugar, el archi tenía todo el equipamiento para hacer el streaming y, y nada, se hizo toda una jornada donde eh, los músicos hicieron de manera de versión banda, no de, no de manera de teatro comunitario, eh, lo, las canciones de la obra y se filmó y eso también va a salir como eh, una fecha eh, dentro de poco. Agustín, esto último que cuentas, eh, ¿se juntaron los, los músicos físicamente en el archibrazo? ¿Cuántos eran? Se juntaron los músicos, son dos músicos y una música. Eh, se juntaron, eso, al ser tres fue más fácil. Todavía no tenemos orquesta, vamos en proceso de eso, pero eh, ya la, eh, la banda eh, es bastante. Y sí, al ser tres se pudieron juntar a ensayar. Eh, y, y nada, y los pudimos filmar, así que quedó un lindo material. Eh, Agustín, tenía para hacerte tres preguntas que fui, fui acumulando mientras hablabas. Eh, una tiene que ver con la, con la producción que hicieron sobre los personajes históricos, no que vos estuviste hablando de personajes históricos de, del barrio. Eh, quería si, saber si nos podías contar un poquito más en detalle, bueno, cómo fue, o sea, qué personajes eh, eligieron, o sea, cuál fue el criterio para elegir esos personajes, o cómo fue esa elección. Eh, después si sí nos podés contar un poquito más de eh, la, la decisión de hacer un radioteatro, porque digo, también hemos encontrado un montón de grupos que empezaron esto a investigar, y a, a, como a bucear en otras técnicas, otras formas de, de producción, y salió mucho el tema del radioteatro. Y bueno, cómo lo pensaron, por qué pensaron radioteatro, digo, cómo surgió eso. Y por último, Perdón, son un montón de preguntas. Por último, preguntarte el tema de la tecnología, ¿no? Eh, que es una cuestión que nos interesa particularmente. Si vos crees que todas estas eh, eh, herramientas que, que empezaron a usar en contexto de pandemia van a seguir vigentes, una vez que pase, este, digamos, eh, si, si, si termina de pasar finalmente el contexto de pandemia, si van a seguir vigentes, si la van a seguir usando, eh, si las, se las usarán para algunas oportunidades y para otras no, digo, ¿cómo visualizas eso? Bueno, eh, bueno en principio eh, tenemos los dos trabajos que hicimos, Va, los dos trabajos más fuertes, ¿no? porque había contado que está el de las memorias y después están los trabajos de los músicos aparte. Los dos trabajos más fuertes que hicimos de manera virtual, eh, uno es la obra que se llamaba Quejas, Quejosas, y el otro es el Radio Teatro. Eh, la primera obra que hicimos, Quejas, Quejosas, eh, fue una investigación que nace, de, como decía antes, de, de los cuerpos, y de esos cuerpos, una investigación de lo que estaba pasando en este momento en pandemia. Es una obra que narra sobre distintos personajes en pandemia. Era una obra que transitaba en un programa de radio donde distintos vecinos y vecinas del barrio, panadero, carnicero o, o otros personajes, iban apareciendo, iban llamando a la radio y todo esto visualizado por Zoom. No era que no se veía la radio, sino que se veían los personajes a través del Zoom, eh, también ahí pudimos lograr eh, música en vivo, eh, poníamos eh, un músico que tocaba temas, y la investigación de estos personajes fue un laburo de observación, de ver eh, personajes que, que, que me sucedía la pandemia, y a través de eso cada uno fue creando su personaje, y después fue mezclar, mezclar personajes que creíamos que... ¿Qué, qué, qué pasa si mezclamos este personaje con este otro personaje y después ponerle una situación, una situación eh, una situación donde se generaban todos, se generaban todos temas eh, dramáticos o temas que nos, nos afectaban a todos y a eso se le buscaba la comicidad digo, frente a la pandemia, ya estábamos encerrados y ver algo de pandemia que me diga hoy otra vez esto eh, nada, por eso me parece eh, era clave el lenguaje de la comicidad eh, para poder eh, nada, que el espectador no se aburra, que el espectador eh, no le choque eso me parece fundamental, digo, generar eh, tanto en la, en la virtualidad como eh, en la presencialidad digo, esto un abrazo con el espectador, ¿no? Eh, que el espectador se sienta presente que es lo que también buscamos en las obras y fue ese más laburo de investigación, de desde el barrio, de observación, y después buscar situaciones. Lo histórico va más relacionado al radioteatro. Un radioteatro que le ponemos radioteatro, pero podría ser teleteatro, no sé cómo sería la palabra, porque la dinámica que buscamos, en principio habíamos pensado radioteatro, estuvimos investigando cómo era, eh, y después nos quedó el, como si hubiera una cámara y nosotros estuviéramos haciendo el radioteatro y se ve todas las acciones que uno va haciendo a través del radioteatro. Eh, entonces, tenemos los personajes del radioteatro, uno narrando, un narrador o, o mismo un actor y una actriz hacen varios personajes en el radioteatro y los ruidos pero todo eso no es que no se ven a los actores y a las actrices, sino que continuamente eh, se ve lo que sucede, cómo lo hacen. Queríamos mostrar el detrás de cámara, entonces hay un juego de radioteatro, un lenguaje de radioteatro que se mantiene a nivel sonoro y, y a nivel dramaturgia, y un, y un lenguaje donde también hay que trabajar con la cámara. Eh, por eso es una, una fusión entre teleteatro, radioteatro, eh, y me parece que no es casual que varios grupos abordemos el lenguaje de radioteatro que, que salga a flote de vuelta, eh, porque es algo como también empieza a pasar, como, como pasa con el teatro comunitario: digo, que vuelve, que el teatro comunitario son las raíces, ¿no? El coro griego, entonces hay una necesidad de lo virtual, digo, ¿cómo, no, cómo, cómo nos manejamos acá? Y nada, apareció el Zoom, pero bueno, no sabíamos, entonces volvamos a nuestros ancestros, que es el radioteatro, ¿no? Y a partir de esa investigación después se pone la cámara, eh, como eso fue una investigación. Y a nivel histórico lo que se hizo con este trabajo eh, fue averiguar sobre, se empieza con, primero con lugares del barrio, se aborda, se investiga lugares del barrio claves, por ejemplo, nosotros estamos entre Almagro y Abasto, no eh, y la mayoría de las historias tocan a, a Gardel, que es del Abasto. Eh, una historia habla sobre el mítico bar eh, rondeman donde tocó Gardel. Otra habla sobre el mercado del abasto, eh, que nuestra obra física también habla sobre el mercado del abasto. Otra habla sobre la Plaza Almagro y, y otra habla sobre las florerías que están ahí sobre, eh, eh, sobre Sarmiento. Eh, se investigó como los lugares, para darle referencia una referencia barrial para ver qué, qué, qué nos pasaba con eso, y se le agregó ahí la metáfora, la fantasía, y a esas historias eh, se le agregó el terror, el misterio. Son cuatro historias eh, donde suceden cosas misteriosas o fantasmagóricas eh, en lugares eh, donde son reconocidos en el barrio. Agustín, una pregunta respecto del radioteatro, eh, tú dices que combinaron eh, la dramaturgia del radioteatro, eh, las voces, la narración y que además agregaron la cámara, entonces a mí me da curiosidad, ¿qué pasaba con el cuerpo de los que estaban actuando en el radioteatro? Intervenía el cuerpo, eso sería una modificación bien radical respecto del radioteatro, ¿no? que era pura voz y sonido. Exactamente, sí, intervenía el cuerpo, un cuerpo sentado, ¿no? Un cuerpo donde lo vemos ahora, eh, un cuerpo donde interviene, como si sería el eh, cine plano americano, ¿no? Donde sería desde acá hasta acá, eh, donde sí, obviamente, es, eso es cuerpo, ¿no? Que intervenga el cuerpo, eh, siempre dándole prioridad a la voz, eh, pero también... Eh, se, se da a prioridad a lo visual, digo, los cambios de personajes o la estética, eh, hay mucho trabajo de objetos, volvemos al trabajo de objetos, sombreros o, o eh, eh, elementos que identifican a ese personaje. Eh, y bueno, siempre acompañado de los sonoros. Pero sí, el, el cuerpo fue un tema, fue siempre el tema del año, fue como eh, las dos obras fue... No, no es que ponemos la cámara, nos paramos y actuamos, sino fue el, un trabajo de actuar frente a cámara. ¿no? Eh, creo que hay muchos lenguajes mezclados en esta investigación eh, o que se van mezclando. Digo, el, porque digo, está el lenguaje esto del radio teatro, el lenguaje cinematográfico porque le hablábamos a cámara, el lenguaje teatral porque no dejamos de actuar. Eh, como que se van mezclando muchos lenguajes en esta investigación. No, no, no nos podemos quedar con uno. Nada, íbamos viendo eso, que si nosotros actuábamos frente a cámara, si actuábamos no frente a cámara, había una cosa que se perdía, ¿no? como que quedaba, que quedaba teatro pero no teatro. Entonces, eh, siempre fue acercarse a eso, como mezclar el teatro con otro tipo de lenguaje para aproximar y que no se sienta tan no lejano. Creo que me quedó pendiente una. Eh, sí, Agustín, te iba a decir eso. <risa> no, la pregunta de la tecnología, en realidad. De, de, si a vos te parece que las herramientas que utilizaron en este, en este tiempo van a quedar eh, para, para un trabajo posterior del grupo. Eh, yo creo que sí, que esto va a quedar. Eh, que este año, como hablamos al principio, eh, se ven los cuerpos, ya. Esta segunda creación fue más una necesidad de, de, bueno, bueno, vamos a terminar el año con algo, con fuerzas, pero ya como que estaba muy cansada, ya estamos todos muy cansados de ya, zoom de aquello, un de aquello, la pantalla. Pero yo creo que cuando baje esto, digo, cuando decante, ahora que se empezaron a abrir más cosas, eh, va a ser un medio, ¿sí? Eh, donde se van a poder, eh, digo, lo veo en la red, ¿no? Eh, la red nos juntamos cada 15 días. Eh, nosotros entramos este año en la red y me pareció algo increíble. Eh, y antes nada, sé que se juntaban por grupos de capital, grupos de provincia. Eh, y hoy nos estamos juntando cada 15 días todo el país, digo. Y me parece que eso es increíble de que podemos estar conectados eh, o mismo esto que está sucediendo ahora de cada uno de sus casas. Me parece que eso eh, nos dio la virtualidad y no se tiene que perder eh, poder crear algo desde, o un encuentro, ¿no? Más que crear es el, el generar encuentro de no perderse. Yo creo que eso va a estar, ¿no? Eh, siempre que se imposibilite el encuentro físico, eh, el Zoom o el medio virtual, va a quedar, y después nada, si esto sigue estando o si sigue estando, me parece que eh, va a haber una mezcla como me parece que fue me estoy dando cuenta ahora en esta charla pero que hay una mezcla que va a quedar de cinematográfico comunitario, va, va a mutuar va a mutuar en algo no eh, en ese sentido, digo, en eso nos va a servir para el encuentro y para trabajar también materiales eh, creo que nos, nada, a nosotros y a nosotras nos hizo mucho más fuerte, eh, como grupo, eh, eh, la crisis, poder saber que se puede crear algo distinto, ¿no? Eh, como que eso, eso rescató mucho la virtualidad, el poder eh, eh, que se haya podido crear algo distinto. Eh, más allá de lo, la, las obras, como el, el, el querer poder ir más allá, ¿no? como que y eso también el grupo lo, lo unió bastante y dijo, ah, mirá, mirá lo que puedo hacer. Digo, y yo no lo, no lo observo solo en mi grupo, no sé, el otro día fui, eh, ahora empiezan a ver más cosas virtuales de los grupos de teatro comunitario y digo, mirá, mirá, mirá este grupo lo que creó. Mirá un radio teatro allá, del grupo de Pompeya, mirá lo que hizo lo, eh, eh, eh, los pompapetillazos, mirá lo que hizo Catalina, es como que... La reinvención de lo que hizo el teatro comunitario este año fue asombroso. Sí, y en el caso de tu grupo, Agustín, lo que me llama la atención es prácticamente la aparición de un género nuevo. Porque la mezcla del radioteatro en ese lindero con el teatro, aunque sea con cuerpos, digamos, limitados, eh, que el cuerpo no esté en su totalidad, pero claro, tú estás hablando de un radioteatro en el que el cuerpo se viste, o se están incluyendo un vestuario, están incluyendo objetos y de alguna manera la gestualidad seguro está también presente. Entonces todo eso es un radio, modifica el radioteatro y lo convierte en un género en el límite entre el radioteatro tradicional y lo que hace hoy día el teatro. Entonces, por ejemplo, eso es una novedad que yo no había escuchado antes y me parece, me parece increíble, me parece una contribución de estos momentos medio malos que estamos pasando, ¿no? Eh, Agustín, y hoy vos hablabas, bueno, en realidad estuvimos hablando durante toda la charla de esta diferencia entre estar en el espacio o estar en la virtualidad, ¿no? En el espacio público o en la virtualidad. Eh, y que de alguna manera eh, uno siempre está en la duda, bueno, ¿es teatro? ¿No es teatro? O sea, ¿qué tipo de teatro? ¿A través de qué dispositivo? Bueno, ¿no? Buscándole la especificidad. Eh, y pensando en la vuelta al espacio público, ¿no? También vos hoy hablabas de la importancia de ir a la Plaza del Magro, de, de toda la gente que había ido cuando, cuando empezaron en marzo, que se iba a sumar y demás. Eh, y también proyectando con todas las esperanzas de que, de que esto empiece a abrirse y que, y que empiece a cambiar, eh, quería preguntarte si han estado pensando eh, cómo podría ser esa vuelta al espacio público, ¿sí? eh, si te parece que, que hay algún tipo de... Eh, Protocolos, se les ha ocurrido algo, o es algo que todavía no han pensado, si bien ahora están, por lo que entiendo, cerrando la actividad del grupo, ¿no? Como que ya están cerrando el año, pero si, si han pensado en algo, o todavía eso lo, lo están dejando pendiente para, para el año que viene. Eh, no, la verdad, como grupo, eh, como esto siempre se se prevaleció el, el cuidado del otro eh, que no está mal eh, cuestionarnos no Digo, cómo podemos ser eh, cómo po, cómo va a poder ser esos cuidados eh, pero había una necesidad del momento ¿no? de, de, de crear en el momento eh, también cuando sabría la charla a veces generaba una angustia no eh, que tampoco está mal no, digo, no, que no, no, no está bueno pasarlo por alto y, y, lo hemos, y lo hemos hablado, digo que nada, de, de, de aguantar los tiempos, de esperar, eh, pero en sí no hablamos de protocolos todavía de cómo nos vamos a manejar en el espacio público. Eh, lo que sí se habló, que también se tenía pensado en un momento, es eh, una pequeña intervención donde se, de colgar nuestra bandera con nuestro nombre eh, y repartir unos poemas, todos los poemas que hicimos durante el año al barrio eso con un cuidado de pocos ¿no? dos o tres eh, de los más jóvenes poder cuidar la, de estar ahí, correr la bandera eso también viene a como, hay una cuestión de que el gobierno de la ciudad digo, se abrió el espacio público hoy en día el espacio público es lo más fuerte que hay entonces empezó a aparecer una una competitividad, ¿no? Entre, por lo menos en nuestro barrio, digo, una competitividad, digo, que, que no es sana, digo, y no está bueno pelearse con el otro artista, digo, grupos de teatro callejero o grupos de teatro comunitario que habitamos el espacio hace 10 años, con grupos donde teatro, eh, teatro de por ahí de calle corriente que venían a la plaza y, y, no, había, y, y no había esa transición, no había ese diálogo. Entonces, eh, había una... Hay una, había una necesidad de, de decir al barrio, bueno, acá estamos, no por imponer bandera, ni imponer digo, eh, nada, de, sino decir, bueno, hablemos, eh, conversemos, eh, compartamos el espacio. ¿no? Eh, ese es un gran miedo eh, que hay para el año que viene, ¿cómo, cómo será, cómo habilitarán tantos grupos de teatro, porque ya no, ya no van a ser solo grupos de teatro comunitario ni teatro callejero los que habiten el espacio público, eh, sino eh, montones, montones de espacio más de teatro y la idea no, no es generar discordia ni peleas sino ver cómo se habitan eh, esos nuevos lugares eh, eso, cómo se habitan esos nuevos lugares eh, obviamente como habrán escuchado en todas las charlas que también escuchaba y todo eh, el teatro comunitario es lo último en volver no eh, nosotros tenemos vecinos como decía antes de 60 años somos 20, somos un grupo dentro de todo chico, de los que hay teatro comunitario. Pero también no podemos volver a así nomás. Eh, eh, como, como, como, sí, nos preguntamos cómo será el distanciamiento, será con, cómo será cantar con barbijo, no será cantar con barbijo. Eh, por lo menos este año decidimos, bueno, ante todas estas preguntas, frenar la pelota, eh, cerremos el año así. Veamos el año que viene cómo podemos eh, Retransformarnos o Me parece que va a pasar el año que viene Y que Ya no se va a aguantar más esto Va a haber una necesidad de sí o sí De generar protocolos Este año fue todo un año como de Bueno, a pesar de que sabíamos de Que iba a ser todo el año cuarentena Pero había todo un año de incertidumbre no Aparecía la palabra incertidumbre Decíamos bueno, y no, y volvemos, y no volvemos, y qué sé yo, y bueno, en un momento fue tomar la decisión, no, sigamos trabajando así, porque si nos ponemos a pensar, no vamos a trabajar en nada, eh, pero yo creo que el año que viene, cuando nos juntemos en febrero, ya va a aparecer otra necesidad, va a aparecer una necesidad eh, de, de querer salir, o una mixtura, no una mixtura como se está empezando a ver en la educación, que no sé si es lo mejor, pero digo, eh, una mixtura entre lo virtual y lo presencial ¿no? eh, eso, nosotros tenemos programado para, para ahora para fin de año un encuentro ni nada de clase, ni nada de ensayo donde no se ponga el, el, el cuerpo simplemente encuentro en la plaza eh, y encontrarnos y, y pasar de, del whatsapp a ver, al abrazo de los ojos a pasar a, a al abrazo de codo a codo sería, el darnos las caras. Eso ya pa, es un lograzo, si se llega a lograr eso. Sí. sí, Agustín. Bueno, yo me pregunto con lo que dice esto de los muchos teatros que van a querer salir al espacio público, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer si no tienen preparación para eso? Eso para ellos va a ser una gran dificultad, así que yo pienso que en tanto no va a suceder porque no hay preparación para eso. Y no es lo mismo actuar en un escenario cerrado que salir a una plaza pública. Así que esperemos que tanta, tanto, tanta competencia no se genere, ¿no? Y la última pregunta que quería hacerte de mi lado es eh, ¿Ustedes han sido apoyados por alguna política pública en la emergencia cultural? Eh, ¿Han solicitado? ha sido adjudicado? Eh, nosotros... Eh... Primer año que, bueno, gracias a la gestión de la red de meternos ahí. Eh, el año pasado quedamos inscritos como grupo de teatro comunitario oficial eh, eh, desde Proteatro y este año eh, la ayuda que recibimos fue eso, de Proteatro del Gobierno de la Ciudad eh, como subsidio de teatro comunitario. Eh, esa fue la, la única ayuda que bueno, recibimos. Como grupo de teatro comunitario nos hemos presentado punto de cultura nos hemos eh, presentado. No, puntos de cultura. Sí, puntos de cultura y bueno, y ahora nos presentamos al subsidio de teatro comunitario del INT que sacó. Eh, eso con respecto al grupo de teatro comunitario. Lo bueno que tenemos nosotros es que eh, el archibrazo al funcionar de manera independiente, eh, digo, no, no nos cobra alquiler porque somos nosotros los que estamos ahí. Eh, entonces, nada, no hay que conseguir subsidios para pagar. Digo, el subsidio que trae Teatro Comunitario es para Teatro Comunitario, para los gastos que hay dentro de ahí. Eh, el Archigraso después buscó sus propios subsidios eh, para poder solventar el espacio. Eh, nada, es una gran comunidad, a veces es difícil de explicar, pero sí, está por los lados la parte legal de Archigraso y después de decírtelo. Eh, pero lo bueno es que. En ese sentido Cintelón como pudo aflojar un poco más a nivel gastos porque sabía que el archivazo iba a buscar sus subsidios eh, como espacio físico. Y ahí sí hemos recibido, hemos recibido un par de subsidios, eh, no muchos, eh, a lo que es el tema del lugar, eh, alcanza para apoyar los gastos del lugar, eh, después pasó una cuestión de hay trabajadores, eh, y, y eso fue... Y nada priorizar los que más necesitaban fue como feo porque fue priorizar los que más necesitaba la plata en ese momento eh, entonces los subsidios nos alcanzan para eso ahora este fin de semana por primera vez abre también el, el bar, lo gastronómico eh, con las puertas abiertas porque tenemos un pequeño patio así que eso también va a ser otro espacio de resistencia Gracias, Agustín. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Agustín. Y, y nada, y en esta es charla... Claro que esto... Tu... Sí, sí, sí, perdón, te interrumpí. Eh, no, que esto, que me, me pongo a pensar, escucho y... y me, eh, está buenísimo, se aprende un montón en este tipo de charlas y se, se aprende a reflexionar y a, y a ver lo que está pasando. Así que, gracias, gracias por la invitación. Bueno, para nosotras, la verdad que ha sido un aprendizaje enorme y está buenísimo, nos dio la oportunidad de conocer un montón de grupos de los que, bueno, sabíamos, algo, hemos tenido quizás alguna la oportunidad de encontrarnos. Y la verdad, fue un gustazo poder charlar con vos y, y conocer un poco de, del grupo. Espero que prontamente podamos verles en la Plaza Almagro. Eh, yo viví muchos años y tengo muchas ganas de, de verlos y, y ver sus producciones y la verdad que me, me quedo ahí con, con mucha intriga y, y muchas ganas, realmente. Y bueno, para ir cerrando, queríamos consultarte a ver si eh, había alguna forma de elaborar con el grupo, si estaban necesitando algo y la gente que de pronto escucha esta entrevista puede hacer algún tipo de colaboración, ya sea económica o de otro tipo. En este caso, ¿cómo se podrían contactar con, con ustedes? Y es también eh, recordarnos cuáles son las vías eh, para acceder y conocer al grupo, redes sociales, si, los mater si las producciones que hicieron están accesibles en algún lugar. Sí, bueno, eh, la mejor forma de colaborar bueno es sumarse, eh, a pesar de que ahora ya estamos cerrando el año, pero eh, sumarse, sumarse a este proyecto va a estar abierto las eh, puertas el año que viene, eh, así que siempre se puede sumar, ya sea si seguís de la virtualidad o ya sea si, si, eh, si nos encontramos presencialmente. Eh, las puertas siempre están abiertas. Eh, y después otra manera de sumar eh, es eh, nada, invitarlos a las funciones, eh, a la función tanto de, del radioteatro, teleteatro, estas historias del barrio que contamos este domingo que es a la gorra es una que todo eso todo eso que va a la gorra es para el, para el grupo aporte para el grupo para seguir sosteniéndolo y después para la fecha eh, para escuchar a la banda que también ya van a salir como las entradas que todo eso también va a ser para el espacio y para y para el grupo esas son como las dos formas de, de colaborar eh, después ahora Vamos a estar el sábado arranca la semana de teatro comunitario virtual. Así que vamos a estar presentando, nuestro parte, vamos a estar presentando lo que fue escenas de nuestra obra virtual de, de julio, la de quejas quejosas. Y vamos a estar presentando el video ahí de cuerpos en la memoria de la semana del 24 de marzo. Así que ahí van a poder ver nuestros materiales virtuales también. Eh, eh, bueno, ahí pueden buscar sí, La red de Teatro Comunitario En Instagram y en Facebook van a encontrar toda la programación Que sale mañana me parece Y después a nosotros busquen como Cintelón En Instagram eh, y en Facebook Cintelón eh, Estamos ahí Después Teatro Comunitario eh, Cintelón arroba gmail eh, También nos pueden mandar mail Para consultas Y, y poder sumarse Así que esos son nuestros medios de comunicación. o acercarse al Archivazo, El Archivazo está en Mario Bravo 441. Eh, que siempre tengo las puertas abiertas. Sí, eh, un pedido. ¿Por dónde entramos para la gorra virtual? La gorra, para la gorra virtual eh, van a tener que entrar a la página del Archivazo www.archibraso.org www y ahí hay un... Una solapa que dice que la van a encontrar fácilmente, que se llama Hace tu aporte. Y ahí está la información de las funciones todo. Genial. Ahí va a estar la información, sí. Y en nuestro, sí, en nuestro Instagram igual está todo, en nuestro Facebook, digo, también las res, para reservar, todo. Genial. Bueno, Agustín, te agradecemos muchísimo. Fue, como decían las chicas, un placer charlar con vos. Eh, y bueno, estar cerrando también el ciclo este año eh, con esta entrevista para nosotras es un placer. Y bueno, nada, eh, esperamos poder vernos, como decía Cami, eh, en la presencialidad y, y darnos, aunque sea, un abrazo de, de codo. Sí, muchas, muchas gracias, Agustín. Hasta vernos en la plaza si las cosas mejoran. Sí, muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Chao. Un abrazo. Hasta luego, gracias.